Pastor. Desde hace mucho tiempo queríamos decirle lo que ahora en este corto video su familia de Inívida anhela expresar y es que tenemos que agradecerle porque ha estado con nosotros, nos ha escuchado, enseñado y con paciencia sorteó alguno de nuestros berrinches que acompañaron nuestra inmadurez. Sin ser sus hijos, nos ha amado como tal. Y aunque nunca lo ha dicho, sé que muchas veces ha orado por cada uno de nosotros para que Dios siga trabajando en nuestro corazón, nos transforme y nos haga útiles en su reino. que no es perfecto, que comete errores o como usted los llama empanadas, como todo ser humano y que muchas veces somos injustos al señalarle. Pero tiene que saber que admiramos su obediencia y perseverancia ante el llamado que Dios le presentó. Todos queremos hacer realidad nuestros sueños y pastor, sabemos que por obediencia decidió darle la espalda a todo aquello que un día soñó para hacer realidad lo que Dios soñó para usted. Gracias por sacrificar tiempo en familia, tiempos de comida y hasta interrumpir su descanso para ir y acompañarnos cuando necesitábamos de alguien que orara por nosotros en medio de alguna necesidad. Muchas veces sus palabras, ese abrazo y esa palmada en la espalda fueron el combustible para volvernos a levantar. quizá nunca le hemos preguntado si se siente bien, si tiene necesidades de algo, y a pesar de sus propias luchas y necesidades, su corazón de pastor es tan grande que ayudar a los demás se vuelve una prioridad, sacrificando sus momentos. Dios bendiga a su familia, su familia, su corazón, gracias por ser nuestro padre espiritual, por darnos con cuidado y sabiduría el alimento de la palabra del Señor, Gracias porque durante estos años aprendimos de usted la pasión de amar al prójimo y con su ejemplo, nos ha desafiado a amar cada día más a Dios y a nuestra Iglesia Adventista. Gracias por lo que hace, por tener en su corazón a cada una de las ovejas que Dios puso a su cuidado. Gracias por ser luz, por ser bendición a grandes y pequeños, por abrazar la visión de salvación que el pastor de pastores puso en usted. Su vida ha servido de inspiración, no solo para quien lee este texto, sino para muchos y por ello, hoy con alegría y con el amor de Dios, en mi corazón le digo, ¡qué bendición llamarle mi pastor! Esta hermosa ocasión de alegría y amistad, esta fiel congregación con real sinceridad le expresa a nuestro pastor su cariño y gratitud y desea que el Señor le dé perenne salud. Es muy justo que la Iglesia le diga al siervo de Dios lo mucho que ella aprecia oír su férmida voz. En los hermosos sermones, en las fieles enseñanzas que levantan corazones, y lo llenan de esperanzas. Hoy también reconocemos el trabajo del hermano, visitando a los enfermos aunque desde muy temprano, animando al que está triste, exhortando al descarriado y buscando al que no asiste que del templo se ha ausentado. Hemos podido admirar del pastor su devoción, siempre listo a saludar y a mostrar su compasión. Dedicado al estudio, dispuesto siempre a servir Y haciendo fuerte repudio de todo lo que es mentir Sabemos que es delicada la obra de un pastor Necesita de la espada poderosa del Señor De mucha gracia y paciencia, revertirse de humildad Tener limpia la conciencia y ser fiel a la verdad Con aplomo le decimos al pastor que Dios nos dio que aprecio le sentimos desde el día en que llegó. Hemos luchado con él en la obra del Señor. Su trabajo es bueno y fiel. Le damos hoy nuestro amor. Pastor, gracias por su amistad y desearle que tiene una familia muy hermosa. Pastor, ¿nuestra familia? feliz, pero de haberlos conocido Dios los bendiga en su nueva etapa, en los nuevos propósitos que Dios tiene para ustedes. Familia Pastoral Donado Maduro, la Iglesia de Dios bendiga, Pastoral. En más que hermanos de mi familia, los quiero muchísimo y espero que los... y encontremos en otro lugar. de la inundación ya que a la que que no así que la iglesia se fue la iglesia de la iglesia Señor. No no de la, la iglesia de la, la iglesia de la iglesia la iglesia Una iglesia de iglesia el último proyecto de Donado iglesia el Guainía. iglesia iglesia Adelante,